Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan? Bueno, miren, les paso a contar un poquito cómo estamos en esta semana atravesando lo que suponemos que es un contagio de, de COVID porque ya el domingo al, al mediodía, antes del mediodía, Fernanda perdió el olfato y el gusto y bueno, y yo también comencé con algunos síntomas de dolores musculares, dolores de cabeza, eh, malestar general. Y, y todo este combo hizo que ayer, lunes, nosotros nos hizo páramos nuevamente. Y bueno, este los, los síntomas continúan. Eh, en mi caso, eh, yo estoy con, con un poco de dolor muscular, con malestar, con dolores de cabeza. Estamos eh, medicándonos con paracetamol, mucho, mucho líquido y, y lamentablemente eh, tengo que hacer reposo. Eso es un poco el, el tratamiento por ahora. Gracias a Dios no tenemos fiebre. Estamos controlándonos cada, cada tanto eh, la saturación del oxígeno. Tenemos un oxímetro y, y hasta ahora venimos bien. Y bueno... Eh, yo creo que si esto continúa de esta manera, eh, vamos a atravesar esta, esta parte de, de la recuperación, eh, dándole gracias a Dios porque no es absolutamente nada grave, simplemente es esperar el tiempo de la recuperación de, corporal de, de, de cada... Eh, de cada uno de nuestros cuerpos. Pero Dios nos está bendiciendo. Eh, en este momento, les cuento, me levanté de la cama hace un rato y estoy grabando esta clase porque no quería dejar de tener este contacto con ustedes. Y también... Darles tranquilidad a aquellos que están orando para que sepan que eh, estamos bien, que, que Dios nos está cuidando y que estamos bien, estamos eh, arriba. Eh, me, me agarra un cansancio este, cada tanto, pero bueno, eh, yo sé que eh, este tiempo también va a pasar y como oramos muchas veces juntos eh, por cada uno de los que están enfermos, por cada uno de los que están atravesando diferentes enfermedades, sabemos que por su llaga nosotros fuimos curados y por eso quiero comenzar esta, este tiempo de, de reflexión de la palabra del Señor allí en Hechos 20, que es lo que nos compete ahora. Yo les hace unos, unos instantes les he compartido a través del de grupo de WhatsApp, les compartí el PDF y vamos a trabajar justamente con, con eso que, que tenemos allí, que es prácticamente nuestro material de consulta con la Biblia y orando porque esta es nuestra realidad. Somos gente de fe, somos el pueblo de Dios, somos aquellos que creemos que Dios sigue teniendo todo bajo control y Él tiene bajo control eh, nuestras vidas, nuestras familias, tiene bajo control mi situación, tu situación. Cada una de las circunstancias que nosotros estamos viviendo están bajo el control de nuestro Dios. Oramos. Dios, gracias por esta tarde, gracias por cada uno de los que están allí conectándose a través de YouTube, a través de Facebook. Y Señor, gracias porque vos estás dándonos esa paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y nos das esa confianza. Nuestra fe se renueva cada vez que oramos. Y Señor, cuando oramos comenzamos a levantar todo nuestro sistema defensivo espiritual y también el corporal comienza a sentir esa influencia que viene de lo alto, Señor. Ese Espíritu Santo que nos comienza a tocar como estaba tocando los apóstoles y comienza a levantarnos. Y oramos hoy por todos los que están enfermos, por todos los que están pasando momentos de necesidad corporal, Señor, aquellos que también están con enfermedades de los sentimientos y aún con aquellos que están eh, con diferentes opresiones espirituales en el nombre de Jesús en este momento, oramos, Señor, y declaramos que tu palabra sigue siendo viva y eficaz y vos seguís trayendo sanidad a tu pueblo. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque nos estás levantando. Gracias porque tu Espíritu Santo está haciendo una obra obra de renovación y gracias porque en ti nosotros tenemos sanidad gracias jesús en tu nombre te damos a ti la gloria comenzamos este tiempo de reflexión solo en tu nombre gracias jesús en tu nombre amén amén bueno hoy nos compete o nos toca eh, trabajar con hechos capítulos 20 del 1 al 38 y lo que te voy a pedir es que si tenés tu biblia a mano Vamos a estar leyendo esos versículos, eh, estos versículos del de, capítulo 20, estos 38 versículos. Esta está en la versión NTV y creería que se está viendo bien. Este, dice así, cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia. ¿Eh? Sigue diciendo allí, espérenme que un segundito que voy a poner aquí. Eh, acá está, escena. No, Ahí está, perdón, eh, disculpen que estoy este, acá con el, con el programita este. Dice: Mientras estuvo allí, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó, luego descendió a Grecia, donde se quedó tres meses. Se preparaba para regresar en barco a Siria cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida. Entonces decidió re regresar por Macedonia. Varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y II de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, también Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Finalizada la Pascua, subimos a un barco en Filipos de Macedonia y cinco días después nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban, como Pablo hablaba y hablaba a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa, ileso, y todos sintieron un gran alivio. Pablo viajó por tierra hasta Azón, donde había arreglado que nos encontráramos con él, y nosotros viajamos por barco. Allí él se reunió a nosotros y juntos navegamos a Mitilene. El otro día, Al otro día navegamos frente a la isla de Kío, al día siguiente cruzamos hasta la isla de Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén, de ser posible, para el festival de Pentecostés. Pero, cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró, «Ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, He hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Y hasta ahora... Y ahora, estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora... Sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado del reino volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen. Al Rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado. Recuerde los tres años que pasé con ustedes, de día y de noche mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Yo nunca He codiciado la plata ni el oro ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús, hay más bendición en dar que en recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Así que tremendo este, este tiempo, este pasaje y tremendo lo que estaba pasando aquí en este capítulo porque aquí estamos viendo eh, un poco el desarrollo de este tercer viaje misionero y cómo Pablo cuenta allí cuando se, se encuentra con los ancianos, con los líderes de Éfeso, cómo cuenta un poco lo que fue su obra allí en toda esta provincia, en una provincia que fue guiada por el Espíritu Santo para poder estar hablando del, del Evangelio. Vamos a, a lo nuestro y ya vamos a estar comenzando justamente... Eh, a ver, ahí está perfecto. Ahí estoy entendiendo el programita, cómo poder trabajar con, con el eh, PowerPoint, con el PDF. Vamos a, a lo nuestro aquí en Hechos 1, 20, 20, perdón, del 1 al 38. Los primeros tres versículos nos cuentan de que este, Pablo eh, estaba con, con, con esta intención este, de, de, de salir y cómo él alienta a los que habían sido eh, un poco, eh, un poco a, atacados. Recuerden lo último del, del capítulo 19, perdón. Eh, aquí voy a estar recordando un segundito. Espérenme que eh, ahí vuelvo de nuevo a los versículos. Dice, cuando se acabó el árbol otro Pablo Pablo mandó a llamar a los creyentes y los alentó. Se despidió y viajó a Macedonia mientras estuvo allí animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó, luego descendió a Grecia, donde se quedó tres meses. Se preparaba para regresar en barco a Siria, eh, cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida, entonces decidió regresar por Macedonia. Entonces, Pablo estaba con ese plan de, de visitarlos, él siempre hacía esto, él levantaba las diferentes eh, comunidades de fe, las diferentes iglesias, las diferentes congregaciones, y luego pasaba y volvía a visitarlos. Ese era el plan de, de Pablo, y él eh, trabajaba de esta manera, trabajaba con esta metodología, una metodología que le estaba dando mucho resultado, pero se enteró de que había cierto tipo de disturbios. ¿sí? Entonces, eh, en estos versículos estamos viendo cómo Pablo estaba atravesando las diferentes regiones. Ahí tenemos el título de a través de Macedonia y Acaya. Recordamos el, el alboroto en Éfeso, que fue eh, lo que motivó a que Pablo se fuera a Troas. y Luego, atravesando Macedonia, llegó a la región de Acaya. En Acaya fue a Corinto para tratar algunos problemas surgidos allí. Este, recuerden eh, las cartas de Corintios, la primera y la segunda, donde tratan diferentes... Eh, diferentes problemáticas que tenía la iglesia Y él quería ir eh, directamente a Antioquía en Siria Pero él descubrió una conspiración Entonces decide volver de nuevo por Macedonia Él decide tener esta, eh, esta eh, eh, precaución ¿Por qué? Porque eh, el Espíritu Santo siempre le evitaba mayores problemas Los hombres que estaban viajando con Pablo que eh, aparecen allí también en el texto, son los que representaban a iglesias que él había establecido allí en Asia. Entonces cada hombre estaba o cada persona de estas eh, iglesias estaba eh, llevando una ofrenda a los creyentes en Jerusalén. Recuerden que Jerusalén había pasado diferentes, eh, diferentes circunstancias adversas y entonces ellos estaban apoyando a los hermanos que estaban allí. Y esto eh, estaba dando esa señal de unidad. Eh, y, y por eso eh, esta, esta unidad que estaba mostrando aquí la incipiente iglesia primitiva en diferentes lugares es lo que nos motiva hoy a nosotros a tener este espíritu de eh, hermandad y de ayudar a los diferentes hermanos en diferentes regiones cuando están en necesidad. Por eso Pablo instaba a los cristianos eh, a, a eh, creyentes de las diferentes iglesias que iba formando a que colecten, a que ofrenden. Eh, recordemos en 2 Corintios 8 del 1 al 21 como él habla acerca de esto. Eh, cuando habla Lucas del nosotros, en el versículo 5 y en el versículo 6, fíjense que ahí dice, este, ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Finalizada la Pascua, subimos a un barco en Filipos eh, de Macedonia y cinco días después nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. Ese nosotros, ¿sí? Esa, eh, ese plural lo que eh, está denotando es que eh, había todo un equipo misionero que estaba trabajando conjuntamente y estratégicamente, no yendo todos en el, en, al mismo lugar, sino encontrándose en puntos estratégicos. Los este, judíos creyentes eh, celebraban la Pascua, en el versículo 6, eh, y luego venía la fiesta de los panes sin levadura de acuerdo a las instrucciones de Moisés. Esto lo tenemos en Éxodo 12, del 43 eh, al 51. Y la celebraban aún a pesar de no estar eh, en Jerusalén, podían celebrarla donde estaban. Eh, ¿Qué pasó luego con esta, eh, con esta alocución de Pablo que comienza a partir del versículo 7? Dice el versículo 7, a ver un segundito que acá hice un poquito de lío voy al versículo 7, dice, el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. ¿Eh? Recordamos que eh, estaban allí en Troas, ¿eh? recordemos que estaban eh, en esta ciudad, y dice, Pablo le estaba predicando y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. Nuestro comentario nos dice que es probable que en esta combinación del calor, de, de la jornada, de las lámparas, la cantidad de gente, la, el poco oxígeno. Eh, eh, estaba subiendo la temperatura del lugar y había un muchacho, Eutico, que estaba apoyado sobre una ventana y parece que Eutico se terminó durmiendo, estando en un segundo piso. Y este, a raíz de la extensión del mensaje de Pablo, Pablo este, tenía muchas muchas cosas que decir. Eh, quería resumir todo porque se iba, se iba de viaje. viste Cuando te vas de viaje, cuando nos vamos de viaje, es como que queremos dejar todo arreglado. Y bueno, imagino la, eh, eh, la preocupación de Pablo de tratar de estar dando la mayor cantidad de, de, de instrucciones y de posibilidades directas para que puedan resolver los hermanos allí en Troas, eh, y, y, y bueno, eh, con su herborragia natural, Pablo se extendió y en esa extensión se durmió tico, cayó y la verdad es que eh, este, este muchacho eh, terminó eh, terminó falleciendo. Ahora, ¿por qué nos reímos y si decimos eh, esto no fue una, un, una circunstancia este, de de lloro, sino que terminó siendo una, una circunstancia de confirmación de el poder del Señor Jesús, porque Pablo descendió, oró por Eutico, se levantó, siguió viviendo, o sea, falleció un rato, siguió viviendo, él siguió predicando y luego se lo llevaron a Eutico a su casa y él estaba lo más, este, eh, lo más sano eh, que, que se podía hacer. Ahora, fíjate que... Eh, lo interesante de todo esto es que este muchachito, eh, probablemente un adolescente, entre, decía ahí el, el comentario, entre 8 y este, 14 años, y probablemente un adolescente más cercano a los 14 años, eh, este muchacho eh, recibió el poder de Dios eh, en forma directa. Tremendo, ¿no? Eh, el versículo 16 eh, nos habla justamente que Pablo no estuvo en Jerusalén en la fiesta de Pascua y él quería estar llegar a tiempo a la fiesta de Pentecostés. Como él estaba llevando las ofrendas, recordemos que estaba llevando ofrendas de todos los lugares de donde él había estado participando, él quería eh, llegar con esto eh, del, de, de, directamente desde Asia y desde Grecia, quería llegar a Jerusalén para poder estar fortaleciendo a los hermanos allí. Algo de esto nos cuenta Romanos 15, del 25 al 26, 1 Corintios 16 y 2 Corintios 8 al 9. ¿sí? Eh, como dijimos antes, la iglesia de Jerusalén estaba pasando por muchas necesidades económicas, eh, otras también necesidades este, sociales, y hacía falta que eh, los hermanos estén colaborando unos con otros. Y por eso, en, en esa fiesta de Pentecostés, Él quería este, llegar con una provisión de ofrenda. Eh, los versículos eh, 18 al 21 nos cuentan un poquito. De eh, eh, lo que eh, Pablo había sembrado. ¿sí? Pablo eh, estuvo en diferentes circunstancias y acá él quería eh, dejar un legado, un legado, eh, un legado de, de, de trabajo, un legado eh, de, de esfuerzo. Fíjate que dice: Cuando llegaron, eh, Pablo declaró, recuerden que estaban allí en Mileto y venían los ancianos de Éfeso. Y Dice, ustedes saben que desde el día en que pisé la provincia de Asia hasta ahora, ¿sí? Pablo estaba con, esta, eh, con este eh, sentir de dejarles algo a los hermanos de Éfeso, de despedirse y de dejarles un mensaje eh, lo más realista posible, sin eh, maquillar nada de lo que iba a pasar. Él, Pablo sabía lo que iba a suceder. Pablo sabía que este, eh, su situación ya... Eh, estaba definida por Dios, que ya no iba a volver a esos lugares. Pablo sabía que tenía este, un, una última carrera que correr y que esta carrera iba a incluir eh, conflictos, iba a incluir azotes, iba a incluir situaciones no deseadas, pero que él sabía que esto era todo, todo ideado por Dios. Y. Lo interesante de todo esto es que eh, cuando nosotros entendemos que los propósitos de Dios son eh, reales, son, eh, son fuertes, son pausibles de que nosotros lo podamos comprender, nos entregamos a Dios y decimos, Señor, no importa lo que vaya a suceder, sé que cuando estoy transitando esto, aunque no me guste o aunque no lo disfrute, yo sé que es tu voluntad. Y vos sabés que esta manera de enfrentar la vida es quizás eh, no la más eh, popular, porque evidentemente nadie dice, uy, me encantaría que Dios... Me, me trate con diferentes problemas, con diferentes este, vicisitudes, con diferentes situaciones que no me gustan, eh, así yo salgo fortalecido en fe. Yo no creo que esta sea tu oración ni mi oración. Decir, Señor, tratame de esta manera y, y, y, y bueno, este, fíjate de que pase eh, todas las circunstancias negativas que, que por ahí estoy temiendo, que las pase para aprender en fe que vos sos mi Dios. Esta no es nuestra oración. Nuestra oración es que eh, el Señor nos bendiga, que el Señor nos proteja, que el Señor nos sane, que el Señor nos levante. Pero Pablo sabía muy bien que algo estaba pasando. En el versículo 22 dice, ligado yo en espíritu, Dice o oh, eh, la interpretación que nos da ahí el, el comentario, es atraído de manera irresistible por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había comentado ya, le había dicho a Pablo lo que iba a pasar. ¿Sí? Se encontraba ahí en, en, en Mileto, en, en una ciudad cercana a Éfeso, y bueno, ella no quería ir a Éfeso, no quería este, eh, regresar, sino que ya quería partir, como, como dijimos, quería estar ahí en la, eh, en la fiesta de Pentecostés. Y Pablo tenía esta, esta visión y esta, eh, este altruismo de decir, yo sé lo que me va a pasar, pero quiero dejarlos tranquilos porque soy yo voluntariamente el que está decidiendo servir a Dios a pesar de todas estas circunstancias. Eh, ¿Por qué el Espíritu Santo le había comentado? Y yo creo porque Pablo no se iba a achicar frente a esto, ¿sí? que iba a estar en, en prisión, que iba a sufrir este, eh, azotes. Pablo no se iba a milanar frente a esta noticia. Y vos sabés que Dios nos va tratando paulatinamente, y paso a paso, escalón a escalón, a vos, a mí, a todos. Y cuando mayor es nuestra comunicación con Dios, Dios nos comunica aún más lo que Él va a hacer. Y probablemente en este tiempo Dios está queriendo tener una amistad un poco más profunda con vos, conmigo, con nosotros. Porque el Señor también quiere anunciarnos de que Él va a usar tu vida, nuestras vidas, mi vida, en su favor. Y hay veces que lo que Dios va a hacer por ahí al principio y en, el, en, en, ese, en ese desarrollo, en ese nudo de la historia, en ese nudo de, de, del relato, no va a ser lo que nosotros esperamos. Pero al final Dios va a mostrar que su voluntad se está cumpliendo, se está cumpliendo en vos. Y por eso eh, me encantaría de que Revisemos un poquito este discurso, este, esta prédica, este, eh, este relato que Pablo hace frente a los ancianos de Éfeso, y que nos fijemos eh, en entender de que Dios no siempre va a hacer lo que nosotros esperamos que haga. Dios no siempre va a decidir lo que nosotros queremos que Él decida. ¿Qué es lo más importante para vos y para mí? ¿Terminar siendo siervas, siervos? Hijas, hijos de Dios aprobados. Eso es lo más importante. El, en el medio van a pasar cosas. Y por ahí cuando miramos nuestras, nuestras vidas, por ahí nos eh, ponemos un poco mal y decimos, mmm, me parece que no está saliendo todo bien, o no todo está funcionando como yo quería. Pero preguntémosles al Espíritu Santo si lo que está sucediendo está siendo guiado por él. ¿Eh? Este compromiso que tenía Pablo. Este compromiso eh, de decir, yo voy a creer en Dios, yo voy a creer en el poder del Señor, yo voy a hacer lo que Dios quiere, yo voy a hacer lo que Dios me pide, voy a eh, cumplir su voluntad a pesar de, de mis propios parámetros. Esto es un compromiso que hoy el Señor sigue pidiendo de sus hijas, de sus hijos, de sus siervas, de sus siervos. Él está pidiendo esto de vos y de mí. ¿Hasta qué punto le estoy siendo honesto cuando le digo, Señor, usa mi vida? Usa mi vida. ¿Hasta qué punto? ¿sí? Eh, qué buena esta relación que tenía Pablo con, con, este, con este grupo de, de líderes. Eh, ¿Por qué? Porque él les cuenta todo. Él les cuenta y le dice, miren, esto es lo que me va a pasar, me va a suceder esto, pero yo quiero que ustedes se encarguen de pastorear el rebaño, porque para esto Dios los llamó. Y entonces, quédense tranquilos, lo que va a suceder está decidido por Dios, lo que me va a pasar está decidido por Dios, quédense tranquilos. Dios está en control y ustedes sigan sirviendo al Señor. Qué tremendo este mensaje, ¿no? Eh, él ya sabía que todo lo que había hecho había sido guiado por Dios y dice, miren que me comporté de manera... Eh, bien pero bien este, eh, profundamente eh, comprometido con Dios y no falté a la verdad con ustedes hice todo lo que Dios me mandó e inclusive hasta me autosustenté. fíjense que habla un poco del autosustento él dice yo pude eh, autosostenerme y, y, y, y no dependí de nadie así que les, les hace todo un balance de, de su ministerio de su servicio y les dice bueno ahora la posta está en ustedes. Ustedes tienen que seguir corriendo. Ustedes son los que van a llevar a todo el rebaño a el final de la carrera. Y termina con estos versículos este, eh, tan, eh, tan buenos. Ahí en el versículo 35 eh, nombra las palabras del Señor Jesús. A ver, fíjate, dice en el 35, dice, eh, y es... Y ha sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Y en, en el Evangelio, justa esta frase no está en los Evangelios, en los cuatro que tenemos nosotros. Ahora esto no significa de que no haya sido palabra de, de Jesús, sino que... Este, probablemente, como decía Juan, en 21-25, este, hay miles de, eh, de relatos de Jesús que no caberían en este, todos los libros del mundo, dice allí. ¿no? Entonces, tenemos este final, un final que es un tanto eh, dramático si uno lo mira solamente desde el punto de vista humano. Pero glorioso si lo miramos desde el punto de vista divino. Y quiero terminar... Te agradezco. Eh, la verdad que me estoy sintiendo bien hasta ahora. Eh, en un ratito voy a volver al reposo porque me tienen amenazado y dicen, tenés que hacer reposo para que, para que te puedas curar un poco más rápido. Eh, les quiero agradecer eh, a todos sus oraciones. Gracias por los mensajitos, gracias por eh, las palabras de ánimo. Y, y quiero terminar dándole gracias a Dios porque Dios está levantando una generación que le quiere servir honestamente. Oramos. Gracias Dios por esta hermosa noche. Gracias por todos los hermanos, las hermanas que están en este estudio y aquellos que se están sumando aún a pesar de, de, de las circunstancias adversas. Gracias porque en ti nosotros tenemos paz y en ti también tenemos seguridad. Señor, nos unimos frente al ejército de tus siervas, de tus siervos, de aquellos que decidieron entregarlo todo para ti. Y, Señor, te agradecemos porque nos considerás que somos aptos para el servicio. Gracias. Y gracias porque estás llamando a aquellos que se comprometen contigo, así como se comprometió tu siervo, tu hijo Pablo. Gracias, Señor. Gracias. Bendecimos a nuestras familias, bendecimos a nuestra iglesia, bendecimos a cada integrante de, de la familia de la fe, Señor. Y queremos ser realmente tus siervos, tus siervas. Gracias Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar en una transmisión más. Y bueno, si Dios quiere, nos estaremos viendo el próximo martes. Dios sigue siendo fiel. Ánimo, hay mucho trabajo por delante. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo martes. Chao.